Nosotros estamos haciendo énfasis en el desarrollo de competencias básicas. Las competencias básicas son el soporte y el resorte que impulsa a un estudiante. Esas competencias básicas las fortificamos, las fortalecemos a través de las competencias específicas que cada una de las áreas le dan a los estudiantes y que desarrollan en ellos habilidades e incrementan conocimiento. Las competencias básicas y las, y las y competencias específicas... Eh, Catapultan a los estudiantes para su desempeño en la sociedad. Nosotros somos unos convencidos que nuestros estudiantes deben salir del colegio capaces de la vida en sociedad. Es decir, formamos ciudadanos. Me parece que una de las competencias del futuro y del siglo XXI son, es el de la ciudadanía. Un, ciudadanía. Eh, otra es la competencia que tiene que ver con el uso de tecnologías de la información y la comunicación. Creemos y estamos convencidos eh, tenemos una experiencia en, aquí en el colegio, eh, la del Clubhouse. Ella nos enseñó que un estudiante competente en tecnología es un, competente, un hombre competente con futuro en el mundo posterior. Y otra importantísima eh, que tiene que ver mucho es aquella de ser capaz de vivir en comunidad. Me parece que que aprender a trabajar en equipo, aprender a desenvolverse, pero también aprender a ser él mismo dentro de la sociedad, marca rumbos importantes para el desarrollo de la vida futura en, de los estudiantes. Yo creo que son unos estudiantes, como dicen ellos, tocados por retos muy grandes. Eh, el más sonado, enfrentarse a un país en vía de firma de la paz y postconflicto. Ese es uno de los retos que les plantean a los estudiantes. Me parece que eso enmarca la vida de la sociedad colombiana y enmarca la vida de estos nuevos ciudadanos que hoy entregamos a, al país. Eh, otro reto, el de estudiar, eh, llegar a la educación superior, acceder a cualquier tipo de educación superior que mejore sus condiciones de vida en el futuro. Es decir, ellos tienen que garantizar su futuro a través del trabajo y del estudio y creo que el colegio los ha capacitado para ellos.